¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres atractivos andan con mujeres que no son tan agraciadas? Se supone que los hombres somos visuales, ¿no? Uno esperaría que siempre elijamos a una mujer atractiva. En un video anterior hablaba de por qué las mujeres prefieren andar con hombres guapo... Eh, feos, perdón. Y eso es más o menos obvio. Pero en esta ocasión vamos a indagar en la razón de por qué los hombres atractivos algunas veces también pueden andar con mujeres no tan atractivas. Hola amigos, yo soy Cristian y antes de empezar quiero recordarles que chequen la aplicación que les paga por caminar o por correr. He hecho varios videos acerca de ella pueden ver uno de ellos si hacen clic aquí arriba la verdad es que llevo ya desde el verano pasado usando esta aplicación y en este tiempo, estos meses, me han hecho ya tres pagos por 500 dólares es una aplicación que literal no tienes que hacer nada más que instalarla gratuitamente en tu teléfono y seguir con tu vida en fin, chequen el video y también chequen la descripción donde podrán ver información al respecto Además de que también tengo algunas sorpresas y algunos regalos para ustedes Es más, solo chequen la descripción y ahí van a ver todo Y bueno, ¿Por qué algunos hombres atractivos andan con mujeres poco atractivas? Si se supone que los hombres somos visuales Primero que nada, cuando uso el término atractivo o no atractivo hablo desde un término de belleza que se refiere a verse estético Sabemos que hay gustos para todos, pero por más que queramos decir que cada quien es perfecto como es Sabemos que no es verdad, no trato de bajarle la autoestima a nadie, pero hay muchas personas que constantemente trabajan en sí mismos, se mejoran día con día para verse, sentirse y ser mejores, el decir que todas las personas son perfectas como son es una falacia que dicen las personas que promocionan la mediocridad con disfraz de humanidad. Ustedes saben que siempre digo las cosas como son, ¿me amas o me odias? Pero eso no significa que voy a decirte lo que quieres escuchar. Así que empecemos. Hay un video en mi canal llamado 9 cosas que excitan a cualquier hombre. Este video ha sido muy controversial porque muchas mujeres se sintieron ofendidas solo porque dije algunos aspectos superficiales que no fallan y que excitan a la mayoría de los hombres. Entre varios de los comentarios, algunas chicas decían que muchos hombres andan con mujeres que no son guapas y que no tienen un cuerpazo y que por eso yo estaba mal. Bueno, ok, aclaremos algo. Lo que a un hombre le gusta comer y lo que se come no es siempre lo mismo. Digamos que a una persona le encanta, co no sé, le encanta comer um, caviar de pescado dorado con ensalada de moras salvajes del Himalaya y ese platillo tiene un costo de 300 dólares a lo mejor todos los hombres les gusta comer ese platillo súper caro y exótico pero la verdad es que el 99% de ellos come pasta y pollo todos los días ¿por qué? no es porque no les guste el platillo de 300 dólares si pudieran lo comerían diario es simplemente porque para conseguir ese platillo tienen que trabajar más, y siendo sinceros, el 99% de las personas prefieren el camino fácil. Es por eso que el 1% de la población tiene el 90% del dinero del mundo, mientras que el 99% restante de las personas se tienen que conformar al repartir el 10% de la riqueza. Todos quieren fama y riqueza, pero solo unos pocos están dispuestos a pagar el precio y hacer lo que se necesita para conseguirlo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué Christian está hablando de dinero cuando el tema era sobre relaciones? Muy fácil, porque aquí el punto principal es el instinto básico del ser humano. Un hombre anda con una mujer menos atractiva por dos cosas. Una, por su inseguridad para intentarlo con la mujer que realmente le gusta más. Y dos, por la facilidad y la practicidad que es conseguir a alguien que no sea tan atractiva. Ahora, vamos a retroceder un poco del tiempo, viajemos, no sé, 10.000 años antes de Cristo, donde los hombres tenían que salir a cazar, a conseguir comida. Y quiero que se imaginen esto, quiero que se imaginen a un hombre afuera en la jungla. Y de repente se encuentra con un mamut. ¡Wow! ¡Un mamut! El hombre pensaría, si me llevo esto a casa, ¿podremos comer por un mes? Inmediatamente después, al lado del mamut ve a un jabalí. Ese jabalí sería suficiente para un par de días. ¿Qué creen que el cazador haría? ¿Ustedes creen que intentaría cazar al mamut por sí solo? No, no creo. Es demasiado trabajo para él se iría por el jabalí sin pensarlo dos veces y en un par de días otro jabalí o quizá una ardilla o un conejo lo que sea más fácil el ser humano sigue usando sus instintos más primitivos para tomar decisiones en las necesidades más básicas que hoy en día aún tenemos tales como comer sobrevivir y procrearnos la mayoría de los hombres ven a una mujer súper guapa en el bar y piensan ¡Wow! ¡Esa es la mujer de mis sueños! Seguro tiene mil pretendientes, seguro anda con hombres millonarios y con modelos o con famosos, nunca, no creo que me haga caso. Y voltea a ver a su amiga y dice ¡Ah! Su amiga no está mal, voy a ir con ella. Ese no está mal significa que es mucho menos atractiva que la que en verdad me gustó pero seguro es más fácil acostarme con ella. La realidad, que muchos hombres ignoran, es que en la mayoría de los casos, esas mujeres super atractivas no tienen tantos pretendientes, porque solo unos pocos hombres tienen el valor de siquiera acercarse a hablarles, y eso hace que muchas de las mujeres super guapas sean inseguras, mientras que las mujeres menos atractivas tienen más pretendientes, porque hay muchos más hombres conformistas, lo que provoca que esas mujeres tengan una autoestima inflada haciendo que a veces las mujeres feas sean más creídas y arrogantes que las mujeres guapas y a veces los hombres terminan siendo rechazados por una mujer fea creyendo que era algo seguro mientras que las probabilidades de que la mujer guapa los aceptara eran más altas porque el simple hecho de haber tenido el valor de acercarse a ella, es algo que una mujer guapa siempre, siempre valora. Cuando estaba en la escuela y empecé a salir con chicas, mi papá solía decirme, el mismo trabajo te cuesta salir con una mujer fea que con una mujer guapa. Siempre ve por lo que realmente quieres y no solo por lo que sea más fácil. Como dije antes, la mayoría de los hombres son inseguros porque creen que no tienen lo suficiente que ofrecerle a una mujer es extremadamente atractiva. Sin embargo, hay unos pocos que sin importar que no sean guapos, que no tengan dinero y que no estén en forma, tienen una confianza en sí mismos que los lleva a conquistar a cualquier mujer, sin importar quién sea. En más de una ocasión, las mujeres guapas, que a simple vista tienen cara, tienen cara de ser arrogantes y creídas, han sido mucho más abiertas y amigables que las mujeres que no eran tan atractivas. Nunca juzgues a un libro por su portada. Si te gusta alguien, inténtalo. Lo mejor que puede pasar es que te diga que sí. ¡Pum! ¡Bravo! Lo peor que te puede pasar es que te quedes igual que como estabas antes de intentarlo. Y no pasa nada, no pierdes nada. Estoy seguro que varias personas van a tachar este video de superficial y demás. Pero la realidad es que cada individuo en el mundo, tanto hombres como mujeres, se fijan en el físico a cierto nivel. Y negarlo, negarlo es simplemente hipocresía. Las cosas son como son y no hay forma de cambiar cómo las personas usan la flexión natural de manera instintiva. Lo que sí pueden hacer es siempre mejorarse a sí mismos. No importa quién seas, no importa dónde te encuentres, siempre puedes ser mejor. Y de eso se trata esto. Deja la mediocridad a un lado. Empieza a trabajar en ti mismo. Empieza a quererte. Cuando quieres a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Por lo tanto, si realmente te amas a ti mismo, deberías de querer lo mejor para ti mismo. En lo contrario quiere decir que no te amas lo suficiente. Ahora... Algo muy claro, nadie es perfecto como es. Nadie. Esas son tonterías que dice la gente mediocre para justificar el porqué son como son. Nadie es perfecto como es, pero siempre puedes mejorarte, siempre puedes dar un paso más cerca a la mejor versión de ti mismo. Y bueno, eso es todo. Me gustaría que me pusieran en los comentarios qué es lo que piensan. ¿Alguna vez han visto a un hombre o a una mujer guapa? con una pareja que no era tan guapa, o que era medio fea. ¿Qué es lo que pensaron? Déjenlo en los comentarios. A mí una vez me tocó, me tocó ver a, a un hombre muy feo, en un bar, intentando ligarse a una modelo alemana. El hombre no iba vestido bien, se veía alrededor de sus cuarentas, ninguna señal de que tuviera dinero ni nada, se acercó a la modelo y le dijo algo al oído, la modelo lo vio con reojo y respondió con una cara de ¿Qué carajos estás haciendo? Te voy a responder porque tengo educación, pero por favor déjame en paz. El hombre siguió preguntándole audiciones de cosas y ella seguía con sus murallas arriba así de Ya vete, ya vete. Después de dos minutos, la modelo sonrió. A los cinco minutos se estaba carcajeando. Yo estaba ahí, yo estaba viendo todo porque yo juraba que lo iba a rechazar. Obviamente, no podía escuchar lo que él le decía. A los 10 minutos, ella estaba platicando con él como si fueran... super conocidos de toda la vida. Riendo y ella le tocaba el hombro y ja, ja, ja, ja, ja. En menos de una hora, el hombre le dio un beso. Y a los 20 minutos más tarde, se fueron juntos del lugar. Situaciones como estas, las he visto en todo el mundo. En fin... Si les gustó el video o algo les pareció interesante, denle un like, porfa. Suscríbanse, denle click en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Si tienen preguntas o consultas, dejen su comentario o contáctenme en las redes sociales. Recuerden seguirme en Twitter y en Instagram, donde regalo dinero gratis. Y viste Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao, chao.